dándonos en su Hijo la vida eterna. Esto se llevó a cabo por la fe y la esperanza en la promesa, y luego por la entrega en el amor. En todo esto, María es el puente entre el Creador y la humanidad, por la maternidad divina. De ahí provienen todos sus títulos y sus méritos, ya que el Altísimo la creó inmaculada. Y al dar luego ella el sí que la realiza como madre en la visita a Isabel, Cristo santifica con su presencia a Juan el Bautista, aún antes de nacer. Y María es la portadora de Jesús. María enseña a hablar al que es el Verbo de Dios, que por su palabra iba a anunciar el reino de los cielos, y a predicar su doctrina nueva de amor, de perdón, de santificación al mundo Sí, María es la madre del cuerpo místico de Cristo la iglesia de todos los que por divina dignación somos miembros de Jesús María fue quien nos engendró al tiempo que su hijo moría en el Calvario María, la corredentora es santificadora con el Hijo del Hombre que ella formó en sus entrañas. Virgen santificadora, enos aquí a tus pies para que esa sangre de tu Hijo nos bañe y purifique, nos haga agradables al Padre por obra del Espíritu Divino y podamos llamarte Madre de la Divina Gracia, porque derramas a manos llenas la vida que nos da Jesús.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 Bendícenos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, así sea. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu está transportado de gozo en el Dios Salvador mío, porque ha puesto sus ojos en la bajeza de su esclava. Por tanto, desde ahora,